¡Hola! Bienvenidos a este programa llamado Boomera. Mi nombre es Maxi y como soy un fanático, pero fanático de las definiciones, comenzaré por definir... Dice Dícese que es un elemento que, tras ser lanzado, vuelve a su punto de origen. Eso debido a su perfil aerodinámico y, obviamente, a la habilidad del lanzador. Bien. Como verán, en este programa haré las veces de lanzador y echaremos por el aire algunas consignas. Ellas caerán sobre los protagonistas de nuestra educación. Estudiantes secundarios, universitarios, profesores y profesionales. Y veremos qué es lo que regresa de vuelta. En nuestro Boomerang de hoy hablaremos de esas cosas que te brinda la universidad, además de la enseñanza. Ahora bien. Universidad. Un segundo. Acá está. Según dice aquí, una universidad es una institución académica de enseñanza superior e investigación que otorga títulos académicos en diferentes disciplinas. Sí. El término universidad se deriva del latín... Deriva del latín... Universita Magistorium et Escolarium Bien eh, ¿Qué quiere decir algo así como comunidad de profesores y académicos? Bien Las primeras universidades tal cual las conocemos eh, Datan del siglo XII, XIII bueno, me parece que me parece que es tiempo del primer boomerang de hoy, ¿no? Ajá, bien nuestro primer boomerang irá directo a los estudiantes secundarios y les preguntaremos qué piensan que les va a brindar la universidad. Y la universidad brinda un entorno social, brinda educación, ya más, no me refiero a lo teórico, sino más en lo de cada uno, eh, brinda... Sí, lo principal es la educación, para mí, ¿no? Nos brinda... Muchas cosas aparte, ¿no? No sé, pero... Eh, o sea, lo que brindaría abre más información en menos tiempo y cambia el método de estudio que tenemos acá en la secundaria. Eh, mucho emprendimiento y conocer mucha gente nueva y hacer más amigos y, y eso. Un trabajo y un futuro. Imaginemos una orquesta. Si bien no todos tocan el mismo instrumento, uno al escuchar se sumerge en un todo musical. ¡Eh, Maxi! Que lo transporta, claro, a lugares inimaginables que lo guía por los rincones más insospechados del alma. ¡Maxi! Eh, perdón, perdón, sí. Es que me dejé llevar por los recuerdos que por mi paso por la universidad, claro. Teníamos una sociedad secreta en la que escribíamos poemas y luego los recitábamos. ¡Maxi! Esa es una película de Robin Williams, La Sociedad de los Poetas ah, Muertos... sí, sí, perdón, tenés razón. Claro, sí. Eh, What Whitman... Y... ¡Oh, mi capitán! ¡Mi capitán! ¿Sabías que se lo dedicó a Abraham Lincoln después de que lo asesinaron? Y... Maxi, va Boomerang. Estudiantes universitarios nos dicen qué les ofrece la facultad, además de la educación. Bien, bien, bien, entonces lo anuncio. No, no, deja deja Ya lo anuncié yo. Correte que va a la barriga. La universidad me permite crecer como persona, eh, profesionalmente, eh, me permitió conocer un montón de cosas que yo no conocía tanto en mi vida personal como en mi vida académica y me abre un montón de puertas para, para mi futuro. Nos brinda apoyo tanto eh, personal como eh, educacional, nos da herramientas eh, para desenvolvernos en, en el campus. Me brinda más que nada, eh, poder relacionarme con otras personas, eh, interactar, interactuar con otros eh, y hacernos eh, compañeros, amigos, relacionarme con mayores y poder desarrollarme, más que nada. De la posibilidad que te da, en este caso, la universidad gratuita, porque yo, yo tuve una, compartí una experiencia de intercambio, me fui a otro país y, y supe ver que el, lo que es la universidad pública era muchísimo más difícil que una privada. O sea, la, la mayoría de la gente accedía a la privada porque era más fácil. Entonces de ahí, desde ese punto de vista, fue como que razonaba y me di cuenta que la universidad pública en Argentina es lo más, eh, lo más grande que hay, digamos, en ese sentido. Porque, y no se aprovecha a gran escala. Eso es lo que... Lo que yo veo desde mi punto de vista que compartí esa experiencia. Por eso me parece muy fundamental aprovechar esa, esas condiciones, esa, esa, ese, ¿cómo así decirlo? ese poder que te da la universidad pública de poder eh, acceder a desconocimiento, de, de un futuro, tener un.. de ser profesional y poder trabajar en lo que uno más quiere, digamos, en un futuro. Valores. En este mini boomerang escucharemos qué opinan algunos docentes sobre los valores más importantes que reciben los estudiantes en la universidad. Justamente uno de los valores que nuestra facultad ha definido al momento de construir su plan estratégico participativo eh, incluye además de los aspectos académicos de extensión y de investigación justamente decía valores como la ética, la moral, la solidaridad la humildad, la responsabilidad, es decir, pretendemos la formación de profesionales íntegros. Eh, no solamente que sean exitosos a nivel profesional, sino realmente que sean buenas personas. Bien, y así llegamos al final de nuestro boomerang de hoy. Eh, no, no, no, no, no, nada de final. Todavía falta que hablemos de algo muy importante que uno puede obtener en la universidad. A ver. A ver, a ver, usted que lo, todo lo sabe, que, ¿me puede decir qué es eso tan importante que tiene para decirnos como para venir a interrumpir el final de este programa? Las becas, mi querido, las becas. Eh, si no hubiese sido por las becas, por ejemplo, yo no estaría hoy aquí con usted. Jamás hubiese podido estudiar y menos investigar. Sí, sí, en esta me parece que le tengo que dar la razón. Pero, por ahora, yo les presento el siguiente punto con algunas historias en donde las becas son protagonistas. No se las pueden perder. Vamos ya mismo a escucharlas. Cuenta con un comedor con una, con una accesibilidad importante para que todos los chicos por ahí puedan eh, almorzar y, y en la facultad. Y cuenta con becas también por el hecho de fotocopias o una movilidad para, ir, para el que no tenga o le cueste. También se cuenta con becas que te ayudan a poder ser mejor persona y ver distintos puntos de vista de toda la, la sociedad que estamos. Pues la beca incluye todo, alimentación, hospedaje, hasta el 60% de mi matrícula. Entonces, prácticamente es una beca completa que me gané. Bien, hemos llegado al final de nuestro boomerang de hoy. Pero para finalizar este capítulo, hoy les dejaré una frase del abogado y educador estadounidense Derek Book. Saquen lápiz y papel y la frase dice algo así como... Si creen que la educación es cara, prueben con la ignorancia. Bien, nos vemos en el próximo boomerang.